Estamos hablando de la propuesta del gobierno con respecto a la carga pública. Hola, ¿qué tal? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy les vengo a hablar de algo muy importante, algo que acaba de eh, suceder y cual me preocupa Enormemente. Estamos hablando de la propuesta del gobierno con respecto a la carga pública. No sé si ustedes saben, pero hace unos días nada más, el gobierno publicó su intención de cambiar lo que es el concepto de la carga pública eh, en una forma absolutamente sin precedente. Para lo que ustedes esto, que no saben, eh, la carga pública es algo que uno tiene que evitar eh, ser en cuanto uno aplica esto a cualquier beneficio antes eh, del gobierno americano cuando se trata de inmigración. ¿Qué es lo que es la carga pública? La carga pública es en cuanto una persona ha sido determinada de no reunir los recursos suficientes para establecer de que él o ella sería alguien aquí a mañana productivo y que no es alguien quien dependerá en el futuro en el gobierno hasta la fecha inclusive hasta hoy mismo porque esta ley de cual yo voy a hablar es una ley propuesta después va a venir un periodo de comentario y habrá que ver si hay cambios en el lenguaje propuesta hasta la fecha y en su versión final. Pero volviendo al tema de la carga pública, hasta la fecha, la persona al presentar su residencia, por ejemplo, él oía en cuanto aplicaba la residencia, si sí era pedido por un miembro de su familia, esposa, papi, mami, hijo, etc., esto tenía que acompañar su proceso y tiene que acompañar su proceso con lo que se llama un affidavit de soporte, o sea, un, una declaración bajo de juramento de la persona que lo está pidiendo para demostrar de que él o ella asegura como su sponsor de que usted no va a tener que depender aquí a mañana en beneficios del de gobierno. Esta propuesta con respecto a la carga pública cambia, cambiaría todo. Por ejemplo, ella va a requerer que la persona llena la forma 944 que va a requerir en turno que la persona muestra cuáles son sus recursos actuales, recursos económicos. Eh, va a haber preguntas con respecto a la salud de la persona, la edad de la persona, esto su historial uh, de empleo esto, la persona también tiene que eh, eh, proveer un reporte económico y de empleo y hay que proveer un reporte de su crédito para saber esto, cómo está su crédito uh, esto es para demostrar eh, el estado económico de la persona y en la descripción de inmigración si ellos determinan en base a lo que usted puso en su aplicación y la forma 944 que usted es un potencial eh, persona que usará que mañana eh, beneficios del gobierno o sea que seas carga pública ellos van a exigir de que usted ponga una fianza y le paga fianza a inmigración para que el gobierno permite que usted proceda con su aplicación a la residencia. Bueno, esto no suena tan mal, pero eh, según esta propuesta, la fianza mínima mínima es de mil dólares. Uh, no se sabe si es por persona, porque si hay diferentes... Eh, personas en un núcleo, o sea, económico o familiar en el grupo, por ejemplo, un, un padre, una esposa y dos hijos, si hay que o habrá que pagar estos 10 mil dólares por persona. Pero bueno, 10 mil dólares, aunque sea por todo eh, la familia que se está haciendo residente, es una cantidad extraordinaria para cual, o sea, muchos no van a poder calificar y no tienen ese dinero. Eh, en este periodo de comentario, como es una ley propuesta, me imagino que hay muchas personas que se van a quejar de esto y habrá que ver si aquí a mañana esto es parte de la propuesta que cambia. Pero es preocupante y esto no solamente es eh, aplicable, en cuestión de una persona aplicando a la residencia permanente. Se quiere en la propuesta aplicar al que pide una extinción de una visa de turista, el que aplica la visa estudiante, etcétera. Habrá que ver esto aquí a mañana cuál es la versión final de esta ley. Eh, sabemos que el 11 de septiembre también, unos días antes, el gobierno anunció una nueva política de denegar las aplicaciones la que fuera antes de invitación si había algún error tan mínimo que sea en cuanto uno aplicaba, lo estoy viendo en carne en mi práctica, viendo personas que no mandan, por ejemplo, con sus aplicaciones, fotografías, partidas de nacimiento traducido y esos errores que en el pasado se le mandaba lo que se llama un request for evidence. Se pedía a o sea, evidencia adicional, o sea que inmigración le daba a uno oportunidad de proveer esas cosas que faltaban ya con la política nueva del 11 de septiembre de 2018. Inmigración está denegando a las personas, sus aplicaciones por simplemente cometer errores sencillos y pequeños. Si usted analiza la ley, eh, propuesta con respecto a la carga pública en combinación con este anuncio del 11 de septiembre que, que indica eso, de que esto van a empezar a denegar a muchas personas esto, sus aplicaciones eh, por razones mínimas Uh, y si hay algún problema con respecto a la carga pública o el potencial según el oficial que corresponde a su expediente con respecto a su situación económica en el momento, pues obviamente van a haber muchas denegaciones. Muchos de ustedes esto, han escuchado estas noticias eh, tal vez se han deprimido eh, bastante con ellas. Déjame primero decirles de que esto es algo propuesta, no es ley todavía. Sabremos qué va a pasar en los próximos 90 días y si ha habido algún momento en cual ustedes deberían buscarse un profesional quien los representa no tiene que ser yo o mi oficina pero quienes ustedes buscan búsquenselo ahora porque este es el momento de buscar a un profesional que realmente sabe lo que está haciendo en cuanto a aplicar cualquier beneficio antes de inmigración obviamente yo quisiera ser el abogado de ustedes y yo les brindo los servicios de nosotros con respecto a esto. Pueden llamar al número que está en la pantalla o escríbenos esto al correo electrónico de nosotros uh, y déjanos ser sus servidores. Muchísimas gracias. ¿Les gustó el video? ¿Les gustó la información? Denles un like. Suscríbanse.